Video tutorial que muestra cómo funciona el catálogo web de la biblioteca. Puedes acceder al catálogo de la biblioteca desde la página web a través de varias vías. En la caja de búsqueda pinchando sobre el catálogo, también desde el menú lateral izquierdo en Encuentra información, catálogo de la biblioteca o si estás en tu móvil desde catálogo móvil, o desde los azulejos situados en la parte inferior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 A continuación, pincharemos sobre la pestaña Ejemplares para poder localizar en qué biblioteca se encuentra el libro y posteriormente, en el símbolo más que haya a continuación de la biblioteca del campus correspondiente, podremos comprobar la existencia de los ejemplares, su disponibilidad y conocer su ubicación. Por un lado, tenemos ejemplares de préstamo corto que están situados en la sala de lectura y que tenemos que localizar con la asignatura 658.8 FUN. Por otro lado, también tenemos un ejemplar que está en el depósito. Los usuarios no tienen acceso a este lugar de la biblioteca, pero con la información de su localización, es decir, su signatura, debes dirigirte al mostrador de información y referencia y solicitarlo al personal de la biblioteca para poder sacarlo en préstamo. Si el ejemplar estuviese prestado, podrás hacer una reserva. Una vez explicada la búsqueda simple, vamos a trabajar con la búsqueda avanzada. En primer lugar, subiremos hasta la parte inicial de la página y pincharemos en Inicio. Ahora pincharemos en Búsqueda avanzada. En esta ocasión queremos localizar un libro titulado Técnicas de estudio y examen para universitarios. Cuyo autor es Enrique Pallarés Molins. Una vez introducidos los datos de título y autor, pinchamos en Buscar. La siguiente pantalla nos muestra los resultados de nuestra búsqueda, que en este caso recupera solo dos documentos. Elegimos el documento que nos interesa pinchando sobre él. Como ya hemos visto anteriormente, para conocer la localización del libro basta con que pinchemos en la pestaña Ejemplares.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 tenemos el listado de los documentos con esta temática. Obtenemos 56 resultados. Si pinchamos sobre cualquiera de ellos, podemos comprobar su disponibilidad como ya hemos visto anteriormente. También podemos restringir nuestra búsqueda limitando por año. Para ello, pinchamos en volver a buscar. Recuerda que no tienes que volver atrás en tu navegador, ya que la búsqueda realizada se eliminará. Limitamos nuestra búsqueda entre los años 2010 y 2017 en las pestañas de publicado Entre. Al haber restringido nuestra búsqueda en un espacio de tiempo, obtendremos menos resultados, en este caso 34. Ahora vamos a realizar una búsqueda utilizando operadores booleanos y de truncamiento. Para ello damos a volver a buscar y limpiamos todas nuestras casillas. En cualquier campo escribiremos buscadores y internet no herramientas. De esta manera estaremos buscando por buscadores e internet y que no tengan la palabra herramientas. Obtenemos un listado de 56 registros.